Nosotros seguimos acá a propósito eh, de las, la elección de los jueces de la Junta Central Electoral. El señor Oli, eh, Edi Olivares califica como una infame intromisión del Ejecutivo. Escuchen esto. En la escogencia de los miembros de la Junta, el ex candidato a, predecir, a predecir, Presidir la Junta Central Electoral calificó como arbitraria y discriminatoria la decisión presidencial de excluirlo en sus aspiraciones de, de presidir ese organismo y aseguró que los senadores que lo apoyaban se les impidió votar por él. Luego de que 28 senadores del Partido Revolucionario Moderno y de la Fuerza del Pueblo apoyaran una plancha encabezada por el expresidente del Tribunal Superior Electoral, Olivares solicitó al Congreso Nacional sincerar los procesos de elección en los cuales, según él, no se toma en cuenta el desempeño de los aspirantes en la entrevista, debido a que la decisión la toman únicamente los líderes políticos. Olivares afirmó que le preocupa, según él, el grave daño que la infame intromisión del Poder Ejecutivo en las funciones del Senado de la República. Estas han sido las declaraciones de Eddie Olivares en el día de ayer en torno a, les, a la elección del presidente de la Junta Central Electoral, Francis Yerján. Mira, lamento que Eddie caiga ahora en el y cree la situación del debate político interno a temprana edad de este gobierno. Luis Abinader ha recibido el, el favor del pueblo por el cambio. Pero nunca imaginamos que a 100 días o antes de los 100 días se genere o se describa una diferencia interna sabiendo nosotros del litoral que es Eddy. Eddy tiene todas las condiciones. Yo, lo, yo favorecía de que Eddy estuviera porque siempre he dicho que la independencia está íntimamente ligada al compromiso que asume el individuo cuando se le otorga el cargo. Suponemos que todos los cargos públicos deben de tener independencia, deben de ser ejercidos sin sujeción a intereses particulares, sino a la ley, a la constitución y sobre todo a los principios morales que adornan al individuo que ejerce la función. Es decir, que es de pura responsabilidad individual el comportamiento en el ejercicio de la función para la cual se nombra. Es decir, que para mí, en lo particular, soy eh, coherente, no voy a criticar ni voy a pedir la independencia, sino que hayan hombres y mujeres probos, garantistas, responsable de que sus actos se ajusten a lo que manda la ley y la constitución y eso me basta porque de ahí de un organismo, de un órgano o de un ser humano con esas características no tengo miedo a que ejerza aún siendo partidario de un grupo político o de una ahora, a nuestro amigo Eddie lo que me preocupa es que está iniciando al interno del PRM con esas declaraciones en desconocer o en atacar al propio presidente de la República. Y lo que dijo ayer Rosario era obvio porque había que defender que mucha gente amaneció diciendo que han complacido a Lionel porque este fue el juez que le otorgó la oportunidad tal y cual y fueron a politizarlo, pero se le desmontó el plan de querer ligar a Leonel Fernández en ese aspecto. Ese plan se desmonta precisamente porque Rosario le dice, un momentito, Leonel sí fue consultado, pero no, no se opuso ni hizo opinión de oposición. Simplemente, ahora, el que quiera cuestionar, como lo ha hecho de forma... Sin pensar, diría yo, el propio senador, el senador, eh, el que dio la opinión acerca de, de, la, de la ilegitimidad de, ah, del PLD. El, uno de los candidatos al no, pleno. No, no, no. El, el senador del PLD, el vocero del PLD en el Senado, dijo o criticó la designación. Pero resulta que ese senador, hoy es senador por una decisión que tomó precisamente el magistrado que hoy va a presidir la Junta. Miren cómo son las cosas. Es decir, cuando él fue candidato a senador, parece que en el PLD surgieron unas rebatiñas y él lo elevó al tribunal superior a, eh, electoral y le favoreció una decisión de ese, de ese juez o de ese tribunal, mira cómo es lo paradójico de la vida, y él lo está criticando no demuestra que hubo una decisión con independencia y favorable al que está criticando hoy que hayan puesto al que era presidente del tribunal superior electoral, es incongruente y no, se, y no se analizan entonces yo creo que Eddie Olivares más bien, lo que develó fue el inicio de una diferencia, apenas dos meses de gobierno, a lo interno del PRM, que yo entonces critico que no deben de propiciarse divisiones internas políticas porque va a afectar al ejercicio del nuevo gobierno del PRM y de Luis Abinader. Hipólito Mejía está de lleno detrás de eso. Miren, es un pataleo de Eddie Olivares que perfectamente sabe cómo es el sistema. ¿Se acuerdan muchachos cuando yo le hablo del sistema que viene impuesto ¿eh? desde la colonización? Lo, es lo mismo. Y Eddie Olivares sabe perfectamente cómo es el sistema. Él sabía que él estaba en una pugna con Román Jaques y que esa pugna, eh, a él lo estaba proponiendo el PLD Hipólito Mejía, y a Román Jaques lo estaba apoyando el grupo de Leonel Fernández y el PRM. Naturalmente ha habido acuerdos entre la fuerza del pueblo y el PRM, ¿y quién va a ganar si tiene la mayoría? Ganó Román Jaques, incluso yo lo dije antes de que lo eligieran aquí. El ¿Por no lo dije aquí antes de que era Román Jaques el, el, el presidente de, el de, de la Junta Central Electoral? ¿Y quién es el presidente de la Junta Central Electoral? Román Jaques, porque es el sistema es el poder político así que para, para de mi parte ¿cuál es mi opinión? que no es más que un pataleo de de Olivares que lo que busca es despertar eh, conflicto que ya eso, escriba lo que líos vienen ahí, a lo interno del PRM una división eh, en lo eso que fue que como una especie pasión, de apertura verdad. Esa, una apertura al conflicto, a la división entre el grupo de Hipólito Mejía y el grupo de, de Luis Abinader pero de esto, ¿qué es lo más preocupante? Estoy hablando del buen derecho, porque hoy, hoy celebramos la constitución. Yo tengo la constitución aquí, déjame ver. Si hoy celebramos la constitución, y realmente, creo que una si mírala aquí, y si realmente celebramos la constitución, entonces tenemos que celebrar lo que está dentro de la constitución, la esencia, no el libro, no esto, ni, ni el nombre. Y es la separación de los poderes. Que quedó claro en la República Dominicana que vamos a seguir en lo mismo. Lamentablemente durante el gobierno, los gobiernos del PLD, siempre hubo injerencia, y de todos los gobiernos anteriores en la República Dominicana, siempre ha habido injerencia del poder ejecutivo sobre el poder legislativo. Y pensábamos que en el gobierno del cambio debe haber algún tipo de diferencia. Pues ya quedó claro que no, que sigue la misma influencia del poder ejecutivo, del presidente de la República, un, pa un país presidencialista, trujillista, como es la República Dominicana, se hace lo que diga el presidente en, la, en el Senado si tiene mayoría, y en la Cámara de Diputados si tiene mayoría, y si no la tiene, entonces lo que hacen es que ustedes saben cómo se maneja eso detrás, ¿verdad? Es, no hay que recordar al hombre de maletín, ¿verdad que no? Eh, al hombre de maletín, eso existe, eh, eso para la gente que no... No ahora, porque ellos tienen mayoría, pero cuando tú tienes minoría o cuando no tienes la cantidad que necesitas, llega el hombre digo, del maletín aún, que se pasa por el Congreso digo, aún con el famoso aún, maletín aquí. Aún no se ha dado porque eh, no tienen no, tiempo. No, pero ni se aún, va aún dar con porque... mayoría el maletín ha cruzado. Cruz, Exacto, con más claro, bueno, porque es. algunos que se... Recuérdate la reforma del 15, ¿cuánto fue que dijeron con que se, se que, si que que cruzó por ahí, por ese escenario? Lo de Eli, uh, Eddie, eso fue un pataleo suyo, es okay. un criterio innecesario el para su calidad. Pero lo preocupante de esto es que se continúe esa influencia del poder ejecutivo sobre el poder legislativo porque entonces no hay tal separación de poderes y no hay tal constitución para que celebramos la constitución. Pero que en esa parte siempre hemos estado claros. O sea, nosotros tenemos tres poderes, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Ahora, ¿quién fue que eligió lo, lo, lo de la Junta? El poder los, los senadores el poder a pero responden ya no que más de pero que, es que no hay forma de que haya una división como tal porque es que los legisladores responden a un partido y a cuáles que responden es el, es en este caso hablando. al ejecutivo o sea, en la práctica real, esa división de poderes Posiblemente ahora a nivel judicial con lo de la justicia y Miriam Germán, que Luis Abinader ha sido o ha hecho mucho hincapié en ese sentido de que eso es independiente. Pero legislativo y ejecutivo responden a, al paso. ejecutivo. Se están dando pasos. Exacto. Vamos a poner, señores, escuchen, porque entonces yo pregunto lo siguiente. ¿Tiene Eddie Olivares la calificación para estar haciendo esta rueda de prensa? Cuando vemos, como, ahora como vamos a ver estas declaraciones de Hipólito Mejía vamos a escucharlo para hacer el comentario sí, para... yo no quisiera pensar ni lo creo que haya sido eh, Olivar excluido de los 30 porque sería una bofetada a su dignidad sería una bofetada a su dignidad porque condiciones le sobran número dos, el presidente Abinader tiene derecho a cumplir con su palabra derecho y hay, y hay que creerle que tenga razón o no tenga razón eso lo dirá la historia, pero te voy a decir lo que me dijo un sabio, un político sabio, chileno, y me dijo, en la política se hace lo que le conviene a uno, no lo que usted piense o crea, lo que le conviene. Vamos, claro. vamos a citarlo. Mira lo que dice Hipólito pues, en la ahí, parte final. Ahí abandonó a su pupilo. Mira lo que dice. Sí, es, es Hipólito. <risa> Mira claro. lo que él dice. En política se hace lo, lo que conviene. Eh, no, en política se hace no lo que usted piense o crea. Claro. En política se hace lo que le conviene a uno. Le está ya, diciendo. A la razón Luis, a Maquiavelo. Luis Abinader está tomando las. De... Es, que, es, que, es que es claro, señores, como Hipólito Mejía y esos sectores que estaban apoyando es que a Edio Olivares Estamos sociópatas. hablando, Francis, de que Eddie Olivares es, es el vocero de Hipólito Mejía. Entonces, si se supone que estamos hablando de un órgano que es independiente eh, políticamente, entre comillas, porque es que es que no lo es, porque es que quienes Tenemos eligen a esos eh, miembros de la Junta son los legisladores y hay simpatías políticas por esos, Carolina, que, escucha, por esos que están ahí. Vamos hay una a llamada para escuchar hay... la opinión de la... No hay forma, reunir. o sea, donde quiera que lo busquemos. Buenos no días. Forma. Buenos días. Buenos días. Disculpe porque tenía mucho ratito la llamada Vuelva y llámenos ah, bueno, Para cerrar el comentario Creo que Eddie Olivares debe de quedarse tranquilito Porque ciertamente para todos está claro Que él responde directamente al sector de Hipólito Mejía De alguna forma hemos visto que Hipólito ha dicho Como que no se cumplió la palabra o esos acuerdos que había de que se debería o que se estaba impulsando desde la línea que responde a su figura a un tal Edio o a otro que respondiera directamente más a Hipólito Mejía, no directamente a Luis Abinader, y esa reunión que sostuvieron un día antes de la elección del presidente, Luis Abinader se reunió con los legisladores, con sus senadores. Ellos dijeron que hablaron del COVID y de otro tema. Vamos a creerle, ¿verdad? Pero ahí tenemos lo que dijo Roberto y de la Rosario. Vamos, ahí tenemos lo que dijo Roberto Rosario: que Luis Abinader consultó a Leonel Fernández para la selección y o escuchar su opinión de este señor. Correcto. Entonces, esa es la realidad de la República Dominicana. Que es un acto de democracia, no eh, eh, eh, de ejercicio democrático del propio Luis. Porque Artículo él consultó cuatro. a todos los partidos. Artículo 4 de la Constitución Dominicana: Separación. Cito. El Artículo 4 No cisto, cito eh, Cito, cito, citar sí. ¿verdad? No, no cito. Gabriel. Gobierno de la nación y separación de poderes El gobierno de la nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo Se divide en poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial Estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones Sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones Los cuales son únicamente la determinada por la constitución y las leyes Díselo a Josefina Castillo Definitivamente. a Claudio. Los senadores fueron los que ejercieron que su un deber. Pedazo de papel. No, no, no. O sea, no que no ejercieron, no, lo ejercieron, en pero no, lo en la es. Man, no es la manera correcta. No le digo que no a frase. Ejercieron <ríe> su deber lo que es. Cumplieron no con su deber. Fue el Senado brutal. que lo eligió y está ahí. Y cuando habla de representatividad, por Dios, eso que ha pasado en Santo Domingo con ese caso de Claudio, eso es un abuso. Vamos nosotros a cerrar. Claro que sí, sí la no, Constitución no, de la República, nuestra primera el... carta magna del 6 de noviembre del origen. año 1844. ¿Y quién, Ahora, ¿y quién, que a ¿y partir quién, de ahí los dominicanos ¿Quiénes la redactaron los ricos? No, pero a partir de ¿quién ahí, los ricos. Mira, que a partir de ahí aquí, los dominicanos, los dominicanos y la clase política haya adaptado, haya intentado adaptar porque han habido intentos y han habido hechos. Entonces, de la constitución hacerla a su medida o colocarla a su medida partiendo de aquella de Pedro Santana del artículo 210 Bien. donde le otorgaba poderes y donde la separación del poder no existía. Porque Así ya es. lo mandaba lo que mandaba era Pedro Santana sí, claro, Francis, claro. Eh, ya cerrando este tema eh, bueno, fueron los ricos esperemos que, votaron. que quede ahí porque lo que creo que es cada vez que hablan eh, la dañan más eh, en lo que tiene que ver con Eddie y ese sector vamos aquí, nosotros aquí. A, a Eddie compañía, que, que, que, acabe... que se quede el tema ahí porque lo que hace es que hacen más daño a su partido y no y a él mismo. lo más prudente sí. y a él como tal